Los residentes del sector El Canal del municipio de Villa La Mata, en la provincia Sánchez Ramírez protestaron la noche del pasado miércoles por falta de atención de las autoridades y enviaron un mensaje al alcalde Manuel Montaz aseguran que si no dan respuestas a las demandas exigidas seguirán en las calles quemando gomas tirando piedras y haciendo lo que algunos no hacen por motivo de miedo a las autoridades Los residentes de dicho sector aseguran que las calles están intransitables que no cuentan con aceras y con tenes en otras comunidades. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.